Bueno, vámonos señores, a ver un asuntito que tengo acá. Miren, la Junta de Aviación Civil, J.A.C., ya, emitió una nueva resolución donde se mantiene como requisito la presentación de prueba PCR de antígenos para los pasajeros que arriban al país desde Sudáfrica e incluye a la India, pero la medida excluye a los que provengan de Brasil y Reino Unido. Ustedes saben qué pasa, qué pasa con Sudáfrica y con la India. Que aquí de muy poca gente vuela de aquí para allá o de allá para acá. Pero Brasil y Reino Unido sí. La YAT dispuso que los pasajeros procedentes de Brasil y Reino Unido, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, ya no deberán presentar pruebas PCR o de antígenos a su llegada a la República Dominicana porque en el caso de Reino Unido, el 75% de la población adulta ya posee una primera dosis, una primera dosis, y casi la mitad de la población adulta, 49.5, tiene una segunda. La Junta de Aviación Civil ya argumentó que para levantar las restricciones de viaje al país de Reino Unido y Brasil, se tomó en consideración que un gran número de ciudadanos de esas naciones ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, a pesar de la presencia de variantes del COVID-19. 19. Maravilloso. Bueno. Adelante, Carolina. Nosotros en el día de hoy, eh, básicamente le hemos tratado el, el, eh, le hemos dedicado el espacio al tema del COVID sí. por la situación que se está viviendo en el país. Y a propósito de algunas medidas que toman las autoridades que son incomprensibles. Son incomprensibles desde todo el punto de vista de la lógica. Tenemos la situación o vemos la situación que está pasando en Brasil, en Reino Unido. Y aquí sencillamente se emite un comunicado o la información de que iban a haber restricciones para estos países. Pero eso no duró una semana, ese comunicado. Sudáfrica y la India. ¿Cuánta gente viene de la India? Aquí? Ya vemos al día de hoy, pero aún no venga nadie. Por lo menos vemos que se está tomando en consideración la situación de aquellas naciones que nosotros no la tenemos, como era, por ejemplo, el tema de las cepas. Entonces, estas restricciones no duraron una semana. Algo que refería a Yerjan, que yo a mí me parece inconcebible. Para usted salir del país, le piden una prueba del COVID negativa. Pero entonces al que llega a la República Dominicana no le piden nada. O sea, nosotros protegemos a los demás países, pero al nuestro puede venir quien venga y no se le pide pruebas. Alguien me informaba, no, porque en Estados Unidos está requiriendo que sea obligatorio que el que llegue allá eh, muestre una prueba negativa del COVID desde el país de salida, es decir, acá. Pero es al que viaja a todos los países, aquí no se le pide prueba de ninguna índole para entrar. Y el que va a salir a cualquier otro país, eh, sí debe demostrar la prueba para poder salir de ese aeropuerto. Otra de las cosas que nosotros no logramos entender es que tenemos al gobierno que está haciendo esfuerzos e inversiones millonarias. Pero tenemos al ministro de Educación, que desde que entró lamentablemente al cargo, que había muchas expectativas con el señor Fulcar, no pega una, porque lo que está o ha estado desde principio es improvisando. Lo último que tenemos es que habló de una apertura semipresencial en el sector público, de los muchachos, una locura en momentos como este, cuando veníamos nosotros de una Semana Santa, que eso se, eso en, se entendía que caía por defecto los contagios y, y, y la positividad que iba a aumentar, al otro día lunes los muchachos iban para las escuelas, semipresencial, que no iba a ir nadie, como tal fue. Los padres no lo mandaron. Y cierro diciendo que ahora tenemos al ministro de Educación que, que, que los colegios pueden abrir. Bueno. O sea, cuando tú ves todas estas incongruencias y un gabinete de salud, que yo pregunto, bueno, pero en el pasado gobierno, que siempre debo de decir esto, no había un tal gabinete de esta magnitud agru agrupando a los funcionarios de mayor importancia, y el ministro anterior trabajaba e hizo una buena gestión, en momento desconocido en todos los sentidos no, del mundo. Entonces sea, ahora hay un gabinete y tú lo ves como que andan como a veces haciendo, eh, eh, tomando medidas extrañas. Y se el enfrentaba señor. todo el día a la opinión pública, hay a través cosas, de periodistas sí, no, que estaban no, no, no preguntas cuadran. capciosas y cosas. Y respondía. Yo sí, pienso el, que es un hombre el, que hay que reconocerle su labor. Que, que era muy difícil. Y el, eh, sí. sí, también. Difícil. Ese otro ingrediente. Sí. Y Y salió limpio el hombre. Sí. al menos lo Aunque se dieran diabluras por los lados. Miren. la cuchara ahí. Miren, con relación. Con relación a esto, lo que hemos visto de parte del gobierno es una, eh, una campaña desde el punto de vista mediático. No tiene nada que ver con Pérez, porque tenemos que eh, eh, deslindar. La campaña mediática que se, que se llevó a cabo aquí el fin de semana, todos los ministerios, todos publicando en sus cuentas lo de la vacunación, que buscaba colocar al presidente... Ahora mismo, eh, verdad, como el, la persona que intervino para, para trabajar lo del COVID, para evitar la situación del COVID, hay lo que realmente es responsabilidad del propio gobierno por haber relajado las medidas. Ahora bien, el problema ahora mismo, además de la vacunación, debe ser la prevención, que justamente también lo hizo ahora con, con, con el decreto prohibido. Pero yo no he visto ningún operativo en la calle como lo hacía Sánchez Cárdenas, que iba lugar por lugar. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado algún, algún operativo de fumigación? Yo no lo he visto. Esos operativos, por ejemplo, que se hacían donde eh, Salud Pública intervenía. ¿Se acuerdan ustedes cuando se intervino a San Francisco de Macorís? Que el primero lo cerraron. Eso fue una. ¿verdad? Y, y, y Sánchez Cárdenas pidió al ministro que pusiera un cerco en Santo Domingo. Eh, y aquí se puso un cerco en San Francisco, cuando, cuando fuimos la, la principal eh, provincia de, en, en, en contagios y en muertes, y aquí hubo un operativo masivo, eh, donde incluso las instituciones, de manera particular, la fumigaban. La, la guardia no ¿Eh? cercó. Aquí hubo un cerco y hubo un trabajo profundo aquí en San Francisco de Macorís, y se logró controlar. Eso no ha sucedido en la capital, deberían estarlo haciendo, deberían cerrar a Santo Domingo y esta provincia que tienen problemas de, de, de alta positividad ahora mismo para tratar de controlarlo en lo que se sigue con la vacuna. En lo que se sigue con la vacuna. Pero, miren, el día 9, pongan la, este ponga la atención a este dato, el día 9 de junio hay un concierto en Alto Chabón. Yo espero, yo espero, y le voy a dar el dato, yo espero que ese concierto, hoy voy a confirmar si va o no va. ¿De quién porque, es el concierto? De, de Ricardo Montaner. Ah. Pero ustedes saben quién está promoviendo ese concierto. Iván Ruiz, del show del mediodía. Le van a decir que no a Iván Ruiz, que es una que bocina no? del, del, del, del gobierno ahora mismo. No, claro, hay que decirlo, eh, que es una bocina del gobierno. Sí. Eso es una el concierto una es vaina, semi -presencial. Sí. es decir que están vendiendo boletas a la gente para que vaya al concierto sí. decir, no sé si me doy a entender ven claro. ustedes cómo el gobierno por un lado hace una cosa y por el otro se controla yo espero que a, a, a Montaner le digan que no que eso no va, que lo haga de manera en streaming él y toda su familia, Camilo viene, la hija de él eh, Montaner pero bueno, vi, vi una información los otros días no de lo que lo Camilo se había muerto también. parece ¿Qué? que era un meme de eso que ¿Eh? Camilo, desde la voz o que parece. No, no, un... no, no está, viene para acá el día 9. Yo espero que ellos le permitan el concierto. Está casado con una hija de pero sin gente. Sin gente, porque si tú, por ejemplo, me haces un concierto para ricos, y los ricos van, entonces no quieras quitar el teteo a la Bien. gente de los barrios. Mi Así consejo. Es. Bueno, es con mire, uh, hay una cosa que hay que notar y es que en política las cosas se hacen porque convienen. Y hay cosas que se ven y que no se ven. Esa es una frase muy manida, muy usada, pero ciertamente es así. Uno de los primeros que la puso de moda fue el profesor Bosch y realmente él tenía razón. Yo no sé si ustedes se han fijado que para mí es extraño porque yo no sabía que había vuelos directos de República Dominicana a Sudáfrica. Yo no lo sabía. Pero eh, tampoco a la India... Regularmente esos son vuelos que se hacen con escala. Son vuelos que se hacen con escala de el India Miami, Miami, República Dominicana o cualquier otro puerto por ahí a México, de México para acá, etc. Ahora, yo no sé si ustedes notaron que para abrirle, para abrirle a Reino Unido, y a cuál otra es Brasil. Y a Brasil, donde sí hay una cantidad importante de turistas que llegan a la República Dominicana, tanto de Reino Unido, más que de Brasil, de Reino Unido, pero si vienen también de Brasil, le cierran al otro. Porque es una noticia opaca a la otra. Ah, pero espérate, el gobierno está tomando medidas contra la India. Fíjense, recuérdense que la India está enterrando a la gente en la calle de tantos muertos que hay. ¿Tú me entiendes? Entonces ese es un efecto que se da. Por eso que las cosas hay que leerlas entre líneas, porque yo le soy sincero, yo no tengo conocimiento de que en, en la República Dominicana hayan vuelos directos de, y si estoy equivocado, acepto mi equivocación, porque yo no soy del área, pero acepto mi equivocación, que hayan vuelos directos de Sudáfrica a la República Dominicana o de... Bras, eh, de, de eh, ¿Cómo fue la otra que dije? La India de la India, a República Dominicana de manera directa. ¿Verdad? No digo yo que no lleguen vacacionistas aquí, puede ser, eh, pero no le, no le, no me parece, porque para los sudafricanos es mejor vacacionar en la ciudad del Cabo que está en, que está en, que está en, en, en el mismo continente, ¿Verdad? Y es una zona bastante bonita y llamativa. Entonces, qué sé yo, veo que lo que hay es, le van a abrir porque hay, lo que decíamos a principio en el primer comentario colectivo que, que hicimos, hay presión de la economía. O sea, la economía se ha impuesto sobre la salud en este país y el gobierno le ha dado apertura a la economía y ha permitido unas ciertas licencias en términos de aperturar cosas y cerrar cosas con la finalidad de evitar, recuérdense que este es un país donde que estamos endeudados al nivel del 70% del PIB, del PIB, necesitamos mucho cuarto para poder cumplir con esos compromisos a menos que la economía se te vaya a la porra. Entonces, por esa razón, no se pueden tapar muchas, muchas, mu muchas fuentes de ingresos nacionales, sino hay que abrirla. Y además está por otro lado la economía que presiona al gobierno para que esto pase. Entonces, eso de India y Sudáfrica, fue para justificar la apertura de Reino Unido y Brasil. No hay otra explicación. Lamentablemente, vuelvo y digo, pusimos en una balanza economía y salud de la gente, y ganó economía. ¿Mm? Terrible, terrible. Lamentablemente. Mira, a propósito de lo que estamos tratando...